Hola, ¿cómo estás? Te cuento que armé este robot usando solamente estas herramientas y piezas como esta. Y en el video te quiero mostrar cada una de las partes y sus nombres para que puedas vos también armar el robot. Bueno, esta es la caja. Acá están todas las piezas necesarias para armar 6 tipos distintos de robots Coopers. Vamos a ver si armo uno de los robots. Vamos a ver qué tiene. Tiene primero un manual de usuario que tiene las instrucciones de armado, pero ya lo estuve viendo. Está un poco pobre para mi gusto, no son muy nítidas, muy claras. La primera caja que vamos a abrir es la caja 4 de partes mecánicas. Tenemos dos orugas que son para ponerles a las ruedas, pero hay que hacer una aclaración, no es un vehículo todoterreno. En el manual dice, por ejemplo, que no se puede mojar. O sea que esto es más que nada una cuestión estética y de tracción, para mejorar la tracción. Acá hay piezas metálicas. De varias formas, que según el robot que queramos armar las vamos a ir usando. Estas también son piezas que tienen perfil en ángulo, son todas piezas de aluminio. Acá hay piezas en forma de U que reciben el nombre de brackets. Esta vendría a ser un casco y esto es una base que es vendría a ser el piso del chasis del robotito que vamos a armar la caja número 3 de motores y ruedas vamos a ver qué es lo que tiene vamos a encontrar eh, cuatro llantas en realidad dos llantas sin las cubiertas y dos con las cubiertas pero estas cubiertas las vamos a tener que sacar para ponerle la oruga del modelo de robot que queremos armar y dos motores para dos de las ruedas que van a hacer la tracción la caja 2 mainboard. Tiene una placa Kumain Plus, que vendría a ser el cerebro del robot, es programable. Y acá tenemos un soporte para la batería, con la batería, que tiene el tamaño de dos pilas AA. Y se carga con un cable USB. No trae el cargador eh, USB, pero cualquier cargador de celular sirve igual. Acá tenemos una caja donde están los sensores, el sensor de sonido, hay un sensor sigue líneas, hay un giroscopio que es para medir cuántos grados se gira en un ángulo... Tenemos la placa LED que vendría a ser la cara del robot, puede dibujar emoticones, etcétera Y la última caja, la caja 5 de piezas y herramientas. Tenemos un cable micro USB y varios tornillos con su forma, su medida, su cantidad. Todo esto está en un documento que lo van a poder descargar porque lo voy a ir subiendo. Pero suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar informados y recibir las novedades de cuando suba material... O de cuando suba el video del armado del robot. ¿sí? Acá tenemos cables para conectar la batería con los demás componentes. Y acá hay unas piezas chiquitas. Hay cuatro que son como rulemanes. Hay un eje giratorio. Acá está el cable USB para cargar la batería. Y acá hay otro, otro micro USB vinieron dos micro usb según el manual hay uno solo, pero bueno, vino duplicado acá hay más tornillos acá hay cuatro vigas de aluminio que son para armar la estructura de un chasis y por último tenemos un destornillador phillips y una llavecita inglesa del mismo tamaño de las tuercas bueno todo esto en total son 230 piezas, no se usan todas simultáneamente sino que según el modelo de robot que uno quiera armar se van usando yo voy a armar uno que usa 174 piezas. Esto es como armar un Tetris. La caja parece un Tetris. Bueno, eso es todo. Esto es todo el contenido de la caja. Y si querés que arme el robot, si querés animarme a que arme el robot, eh, escribímelo en los comentarios, suscríbete, ponéme me gusta, compartí el video. Y bueno, gracias por mirarlo.